Entonces vimos que la mente es energía, queremos estar en el momento presente, queremos vivir sin estrés, pero no sabemos bien cómo hacerlo, cómo traer a nuestra mente al momento presente. Y una herramienta que tenemos todos los seres humanos es la respiración. ¿Tú puedes respirar en el futuro? ¿Puedes respirar en el pasado? Si tú estás consciente de tu respiración, estás en el momento presente. Fíjate, ¿qué es lo primero que hace un bebé al nacer? La gente dice llora, no, en realidad lo primero que hace un bebé al nacer es inhalar y después llora. ¿Y cuál va a ser nuestro último acto de vida? Nuestro último acto de vida va a ser exhalar. Vamos a exhalar por última vez y entonces van a llorar los demás si nos portamos bien. Fíjate, lo primero que hacemos en la vida es inhalar y lo último que vamos a hacer en esta vida es exhalar. Entre tu primera inhalación y tu última exhalación está lo que llamamos vida. Si tú puedes profundizar en tu respiración, vas a poder profundizar en tu vida. ¿Notaste que tus emociones afectan tu respiración? Cuando tú estás muy contento, por ejemplo, respiras de una manera, tienes más a inhalar y dices, uy, qué bueno, me voy a la playa. O cuando estás triste, tienes más a exhalar y dices, uy, fíjate, se enformó un gatito. Tus emociones afectan tu respiración. Lo que también ocurre es que es como una calle de doble flecha. Tu respiración también puede modificar tus emociones. Y tú te puedes sentir alegre, lleno de paz y lleno de energía solamente respirando.